En esta unidad vamos a ver cómo organizamos las referencias en nuestra base de datos de RedWord y también la forma de buscar en las referencias. Vamos a, a ver algunas de las operaciones que se pueden hacer, pero invitamos a descubrir realmente la, la página y el programa. Nos vamos a fijar en una serie de, de aspectos, pero invitamos a, a ir descubriendo otras porque no vamos a ver cada una y minuciosamente todas las operaciones. Las, las referencias las podemos ver en vista completa, vista uniforme o, o una línea vista cita. Y la, también las podemos tener ordenadas, en, nos vamos a encontrar un desplegable por autor o por fecha como cualquier base de datos esta es la vista uniforme nos aparece el título del libro, la fuente y la carpeta donde está la referencia también podemos tener una línea vista cita que nos facilitaría la operación de citar desde aquí sin el plugin específico que tiene Red Word para Word, el Write Insight, o la vista completa con todos los campos, nos cabrían menos referencias en la página. Y luego también, por un estilo de cita, todo esto, lo que aquí nos aparezca lo podemos definir y cambiar, ya veremos cómo, en la configuración del programa. a dejarla otra vez como visto informe. y ahora vamos a ver que podemos, por supuesto, añadir una referencia manualmente o vamos a editar las citas para ver eh, cómo, cómo está la información. Lo primero que nos aparece es un formato bibliográfico. Tenemos las referencias en un formato bibliográfico que nosotros que podemos elegir. Habrá uno por defecto, pero lo podemos cambiar. Esto no afecta a la salida de las referencias, solamente que la información, los campos que nos aparecen son los de un determinado campo. Pero vamos a poder sacar listas de referencias en cualquier estilo de cita. Y luego podemos añadir adjuntos. Después del formato bibliográfico lo que nos aparece es el tipo de fuente. Aquí, en, aquí es la, el enlace, la, el icono para crearnos una referencia desde cero con todos los campos vacíos. Lo primero es el campo utilizado, el formato utilizado y sus campos que podemos cambiar. Eh, todos los eh, campos principales están en cualquiera de los formatos, pero bueno, alguna, algunos que no son muy principales, pues pueden cambiar. En campos adicionales tenemos un montón de campos que le llaman usuario 1, 2, 3, 4, que podemos nosotros utilizarlos para poner información y podemos bautizarlos. En este caso hay dos que hemos bautizado, uno que se llama mis descriptores y otro que se llama catálogo o bases de datos. Esto se hace, como veremos posteriormente, en configuración. Y podemos también, como hemos dicho antes, añadir adjuntos puede ser un pdf, una fotografía, etc. Guardaríamos la referencia y además nos daría la opción de agregar una nueva desde aquí. Las referencias podemos tenerlas ordenadas por autor, por año de publicación, por todo lo que nos aparece en este desplegable. Ahora vamos a ver las búsquedas en RedWord, tenemos la búsqueda avanzada y la búsqueda simple, y los índices. Eh, y además de tener la búsqueda avanzada y, y la búsqueda simple, podemos en la búsqueda avanzada guardarnos una búsqueda y tenerla siempre preparada para lo que queramos. La búsqueda rápida la tenemos en el ángulo superior derecho, y en la búsqueda avanzada que está en la pestaña de buscar, podemos utilizar los operadores y además guardarnos una búsqueda. También tenemos el operador global, que es una herramienta muy buena para hacer cambios masivos en muchas referencias. Bueno, pues vamos a ver esto que acabamos de decir. La Búsqueda simple, esta es la caja. La búsqueda avanzada. Hagamos una prueba. Autor, Pérez Sánchez, operador y campo título pintura puedo ya guardar la búsqueda y siempre tendría las búsquedas buscadas aquí podría acudir a ella siempre que quisiera y si no la, la busco la guardo en este momento bueno me va a pedir que le ponga un nombre a la búsqueda si no la guardo en este momento, lo que vamos a hacer es buscar. La búsqueda que tenemos aquí. Nos ha encontrado 38 referencias y nos marca las palabras. Vamos a ver los índices. Hay un índice por autor, un índice por descriptor y un índice por nombres de revista. Aquí vamos a buscar en la caja. Podemos, y aquí vemos que hay este autor, esta entrada es exactamente igual, lo que pasa que hay un pequeño cambio que no en, en una tiene un punto y en otra no. Entonces, mmm, lo que voy a hacer es editar esta entrada primero lo que voy a hacer es que voy a copiar esta entonces ahora ya he unificado todas las referencias bajo la misma entrada. Bueno, pues así podría ir arreglando mis índices. Ahora vamos a ver que tenemos la opción muy interesante del editor global que nos permite en un determinado campo en estas 38 referencias que acabo de hacer, en esta búsqueda, las referencias que tengo aquí, que me presenta Redboard 38 puedo decir que en todas, que en un campo específico, que les ponga a todas las referencias una información. En el campo número usuario número 10, que le ponga todas las referencias. Esta información le digo que añadir datos y puedo hacer la compra. Me va a pedir que confirme por si acaso, y puedo hacer todas, no todo. Y puedo hacer la comprobación en cualquiera de las referencias, en el campo número 10, que me ha colocado lo que le acabo de decir. Y asimismo, esta misma información la puedo borrar. Ahora le voy a decir, en cambio, que borre en las 38 del campo número 10 la información que pone. Le digo borrar todas, me dice que confirme. y ya me ha borrado esa información. Nos quedaría ver que en organizar y compartir carpetas podemos aparte de crear una bibliografía y exportar que ya lo vamos a ver en otras unidades crear subcarpetas renombrar una carpeta, desocuparla, borrarla, encontrar duplicados en una carpeta Duplicados me dice que exactos o casi exactos, o muy parecidos, y así puedo borrar los duplicados. Y también puedo compartir una carpeta. Puedo enviar una carpeta que esté compartida por correo electrónico, o también puedo ya ver las opciones que tengo para compartir. Esta está compartida y aquí me da, tengo una URL. Vamos a ver otra que no esté compartida. Vamos a ver. Y me, me dice que compartir. Le digo que quiero. Entonces lo que me va a crear es una URL que yo puedo enviarle por correo electrónico a alguien. Y entrando esa persona en este ref va a encontrar la carpeta con las limitaciones o no que yo le haya podido poner. Eh, le puedo decir que pueda añadir referencias, que no, que se añade, que estén las vayan las notas añadidas o no. Bueno, pues con esto acabamos la unidad.